Muchas felicidades por el premio eh, Quería preguntarte Estás en el mejor momento de tu carrera Contanos cómo te sentís No, la verdad que me siento genial Vos mismo le dijiste Estoy en el mejor momento de mi carrera Y eso es gracias a la gente Que está ahí atrás de cada uno de los temas Muy agradecido Esto es nuestro Dale que se viene mucho más Sacó de suena Lili Liva produciendo La luna cantando en la ventana Veo miradas que antes no se encontraban Encuentro sueños que me atemorizaban Y si peleo ya no lo hago con la almohada Llamadas que pueden emplear, Lo material que a ningún lado irá Ya no hay palabras, solo una sonrisa alcanza Pero si me quiere decir lo que me encanta abraza Empieza se siente el mar Dame la mano Que voy a volar Que el miedo existe Pero nunca de amar Y abrazame y dame Frío esté presente, los monstruos nos acechen, o esto suene incoherente, créelo, yo te quiero para siempre, abrazame y dame. Ese fue el tema que saco de como antes y felicitaciones que la historia de amor haya terminado bien y ahora la gente se pregunta qué sigue para Netflix bueno va a ser se viene Aftermath